Bueno, cierto y lógico Pero en otro ámbito Vamos a hablar ya del festival HIT Que se realizará en Hard Rock Punta Cana Señores, este festival será el 22 de noviembre En, en Hard Hot Rock Hotel Punta Cana Es... Como siempre, donde se presentarán en vivo más de 20 exponentes nacionales e internacionales de la música español. Los artistas ofrecerán un show único durante ocho horas corridas, informaron los prometedores en un comunicado. Las redes sociales, el Festival HIT y los premios HIT se encenderán próximamente con online un oficial de esta tercera edición del Festival HIT, con la, eh, con la que llega a República Dominicana para vivir toda una experiencia hit Hard Rock Café Punta Cana. El público interesado podrá reservar su habitación Ay, Dios mío, esto está muy como muy interesante. Genesis no hay una cobertura del eh, canal. Sí, yo fui a... Yo tengo una, una relación muy Ayúdame estrecha ahí. con mi amiga María, que le mando un saludo a María Alonso, y a nuestro amigo Héctor, el periodista eh, periodista de la capital, que nos ha invitado a todos los eventos de Premios Hit. He ido ya en este año dos veces. Fui a los premios y fui a la presentación. Tú siendo un asistente. ¿Eh? Tú necesitas un asistente. Ahí está María. María, mira. Para Yo que, soy una buena asistente. Que te vea, para que tú veas que necesito un Por asistente. Por favor, para ayudarme a ese Pero festival. Pero sin de duda este festival será <coughs> sumamente importante. Eh, quiero agradecer a los de Premios Hit que nos toman en cuenta, como siempre, como, como cada año. Y ya anunciaron un artista que es chino. Todavía los demás artistas no, no lo han anunciado. Chino del dúo Chino y, chino y Nacho. Chino y Nacho. El, la, el pasado festival se hizo en Perú, en Lima. Eh, y estuvo Caro G, eh, Farruco, Anuel, una cartera grande, Feliana, sí. muy grande. Entonces, este, bueno, año, este año, venimos nos a ver. vamos Dominicana. a ver si hagamos una cobertura directamente desde allá, mandaremos algunos reportajes. Pero, sin duda, Don gracias. Julio, si Genesis un asistente, aquí estoy dispuesta. Por favor, tomar en cuenta nuestro trabajo. Señores, <risa> señores, las personas. Thank you.